Yayo tiene, bueno, eh, su formación es como antropóloga, es una mujer pues muy conocida por su actividad en el, en el terreno del ecologismo desde hace muchos años, ella ha sido durante bastante tiempo una de las coordinadoras de ecologistas en, en acción eh, en el plano estatal, o sea, confederal, y... Y en los últimos años, pues, está trabajando como directora de Fuem, que es esta fundación, pues, que nos ayuda tanto en la celebración de los este, este tipo de, de cursos de verano, y, y ha desarrollado. Eh, especialmente pues reflexión ecofeminista en los en los últimos años no en esa intersección entre la, la revisión de la economía con, con perspectiva crítica las aportaciones del pensamiento ecológico pues que llega a ser una, una ecosofía y la, y la actividad en los movimientos sociales y Oscar Carpintero viene de Valladolid, es profesor de, de economía en la Universidad de Valladolid es uno de los economistas pues más destacados en el, en el desarrollo de la economía ecológica ha realizado pues trabajo muy, muy importante en el, en el estudio del metabolismo de la sociedad, bueno, su, el trabajo suyo en su, en su tesis doctoral de la economía española con su, en su el metabolismo de la economía española en su conjunto con los sistemas naturales de que depende ¿no? eso está plasmado en un libro Importante que publicó en su momento la Fundación César Manrique y que está, está digitalizado también en la. Sí, lo tenéis también a vuestra disposición en esa web de la César Manrique que ya mencionamos ayer con una cantidad importante de, de material muy valioso. Pues ahí está también ese libro sobre el metabolismo ecológico de la, de la economía española, ¿no? Eh, en esa dirección, pues Oscar trabajó y sigue haciéndolo con José Manuel Naredo durante, durante muchos años. Han desarrollado juntos también. ...pues análisis de los procesos de, de la burbuja inmobiliaria... ...y de los procesos de financiarización de la economía española y, y otras. Y Óscar es una de las personas, junto con otros economistas... ...que está impulsando una iniciativa muy valiosa en estos eh, últimos dos tres años... ...que es eh, pues una, una coordinación de las distintas corrientes de economía crítica. Nos, ahí está... Más allá, ¿no? Pues de, de este imperialismo de la doctrina neoclásica que es la que la que prevalece en casi todas partes pues eh, hay diversas corrientes críticas no antes ya hemos apuntado he apuntado a la, a la economía feminista pero ahí tenemos también pues los enfoques eh, racianos, neoricardianos la economía institucional la, la economía ecológica distintas corrientes que necesitarían seguramente pues más puentes y más eh, diálogo entre ellas y es una de las cosas que en las que está poniendo mucho esfuerzo Oscar en tiempos recientes, ¿no? Eso se ha plasmado entre otras iniciativas, bueno, seguramente quizás sepáis que hay una, desde hace tiempo, una, una red de economía crítica que, que eh, va haciendo pues parte de ese trabajo de Tender Puentes, hay una revista de economía crítica de mucha calidad eh, digital y accesible en la, en la red que vaya por su número veintitantos, bueno, veintitantos y son, son números muy, muy densos, y la última de estas iniciativas pues es una escuela de verano de economía crítica que ha empezado a funcionar este, este mismo verano. Pues aquí tenemos a Yayo y a Óscar, a bienvenidas. Y estoy también muy muy agradecido y, con, y contento de estar de estar esta mañana compartiendo con, con vosotros y con vosotras eh, reflexiones sobre, sobre ecofeminismos, ecosocialismos ante la crisis eh, civilizatoria. Eh, lo cierto es que ha habido dos, dos acontecimientos recientes que me han, me han bueno, obligado en el buen sentido a reflexionar, a volver sobre eh, reflexiones. Eh, que ya había hecho hace, había hecho hace tiempo sobre asuntos y debates sobre los que eh, había pensado y ha habido dos acontecimientos que, que me han que me han propiciado eh, regresar a esa, a esa reflexión ¿no? uno ha sido la, haber formado parte de la, del tribunal de tesis de Carmen Madorrán que ha hecho una excelente tesis doctoral que leyó el el lunes sobre mm, necesidades humanas, límites eh, ecológicos y todo ello eh, evaluando una propuesta de democracia económica muy, muy sugerente eh, de, de una persona que, a la que tuvisteis ayer aquí, ¿no? que es David Schweikart. ¿no? Entonces eh, eso ha sido un, un primer elemento que me ha hecho volver a la reflexión de algunas de las cosas que os voy a, a comentar. Y el otro ha sido pues participar en, el curso, en este curso de verano, ¿no? porque es básicamente la obligación de de, de, que, que me lleva a comentaros algunas de las cuestiones que os voy a, que voy a, a suscitar. Hoy, ¿no? Bien, lo primero que me gustaría llamar la atención es sobre la, sobre la cuestión de qué puede plantear un economista ecológico, heterodoxo, políticamente de una tradición que viene de una tradición de izquierdas debilitada, que defiende el ecosocialismo y además hacerlo en un diálogo con el, con el ecofeminismo. ¿no? ¿Qué puede plantear? Y para mayor complicación, ¿qué puede plantear en el actual contexto de crisis civilizatoria? Pues a mi juicio cabría plantear dos, dos cosas. La primera, recordar algunas de las enseñanzas que han llevado a conformar esa corriente eh, sociopolítica que denominamos ecosocialismo. ¿no? Y en segundo lugar... Eh, pensar algunas alternativas en clave ecosocialista que implica tender puentes o lazos con otras corrientes emancipatorias, llámese feminismo, ecofeminismo, y, enfoque te y enfoques teóricos y sociopolíticos que nos resultan amigos o, o próximos, ¿no? Y por si esto ya no fuera suficiente, pues eh, hay que hacerlo, en, además, en un año como este de 2017, en que se cumplen los 150 años de la publicación del primer tomo del, del Capital, de Karl Marx, y también el centenario de la, de la Revolución eh, Rusa, ¿no? en 1917. O sea que este va a ser un poco el, el contexto en el que me voy a, a mover en los próximos minutos. ¿no? Primer asunto, entonces, recordar algunas de las enseñanzas que han conformado el pensamiento ecosocialista. Eh, en primer lugar, la primera enseñanza tal vez tiene que ver con eh, la crisis ecológica que se puso de manifiesto en los años 70 y la conveniencia que eh, pensaron o que eh, algunos eh, pensadores marxistas tuvieron eh, en cuenta... ...de lo que ese hecho histórico representaba para reflexionar sobre la propia tradición. Y en esa reflexión, esa reflexión implicaba, sobre todo, que si nos tomábamos en serio la crisis ecológica... Había que, ...había que corregir los excesos productivistas o esa hipótesis que algunos han llamado... ...hipótesis de la abundancia de la tradición marxista de que, bueno, pues cuando llegue el socialismo... ...pues será capaz de liberar las fuerzas productivas sin entrar en contradicción con, con las relaciones de producción... ...es decir, con el régimen de propiedad... Eh, el, el, el, las reglas del juego que rigen una economía capitalista y entonces como habrá abundancia de bienes, pues no habrá problema de satisfacer todas las necesidades y por tanto el, el conflicto eh, por la distribución, pues también desaparecerá, ¿no? Bueno eh, el, el modelo actual eh, en, que se mueve en un contexto de límites ecológicos evidentes y de deterioro ecológico también muy notable, pues muestra que eh, no es generalizable, es decir, eh, ya sabemos que la forma de producir y consumir de los países ricos, si eso no es generalizable, entonces es que es incompatible con la igualdad. Es decir, que si queremos generalizarlo y no es posible, será porque excluimos a una parte importante de la población de su disfrute. Y por tanto, es incompatible con un valor fundamental o un valor muy claro de la propia tradición, tradición marxista. ¿no? El pr primer elemento que ha conformado ese, esa visión del ecosocialismo. El segundo elemento es que esas aportaciones de los años 70 y de los años 80 por ecologizar... El hilo rojo de la tradición emancipatoria eh, encontró autores muy reseñables eh, en, en este país y fuera también de este país, pero sí que creo que merece la pena eh, mencionar y a autores como por ejemplo en el caso español como Manuel Sacristán que desde finales de los años 70 hicieron una reflexión muy pionera sobre la necesidad de ecologizar precisamente el pensamiento el pensamiento marxista pero a él habría que añadir pues, otros autores como Barry Commoner como André Gorge, como James O'Connor o incluso también eh, siguiendo con, con contribuciones eh, eh, de nuestro país españolas, creo que merecen un lugar muy, muy destacado tanto Paco Fernández Buey como Jorge Richman, que es el, que es el coordinador de este, de este curso. ¿no? Eh, Ahí, en esas aportaciones, lo que se veía desde el punto de vista ecosocialista es que la denuncia de la explotación laboral estaba estrechamente relacionada con la esquilmación eh, de la Tierra, con la esquilmación del planeta. ...desde el punto de vista del agotamiento y el deterioro de los recursos naturales. Y también se ponía de relieve que la lucha de clases tradicional, ...es decir, que el conflicto tradicional analizado por el propio marxismo... ...y la lucha de clases exigiendo esa, esa igualdad... ...aparecía también como una condición necesaria para resolver la, la crisis ambiental... ¿no? ...o la crisis ecológica. De hecho... Esto aparece muy claramente en un, en un pensador, en un científico ecosocialista como, como Berry Commoner, ¿no? que en el año, por ejemplo, 73, en un libro eh, excepcional, eh, que se titulaba El círculo que se cierra, afirmaba eh, lo siguiente. Decía, la causa fundamental de la crisis no se encuentra en cómo los hombres interactúan con la naturaleza, sino en la forma en que interactúan entre sí que para resolver la crisis medioambiental hay que resolver los problemas de la pobreza, la injusticia racial y la guerra, y que la deuda con la naturaleza, que es la medida de la crisis ambiental, no se puede pagar persona a persona, en botellas recicladas o hábitos ecológicamente racionales, sino que hay que hacerlo en la antigua moneda de la justicia social, que en suma, una paz entre los hombres debe preceder a la paz con la naturaleza. Es decir, creo que esto es un párrafo que pone de relieve muy bien cómo se pueden anudar con, con, con, de manera fuerte y de manera fértil esos dos hilos, el rojo y el verde, en, en la traición emancipatoria del, del, del ecosocialismo. ¿no? También los pensadores ecosocialistas siguen pensando que es válido algunas de las ideas de la tradición socialista desde el punto de vista de que esa tradición socialista pensaba que el sistema económico tenía en primer lugar no que preocuparse por el beneficio de aquellos que producen y venden las mercancías sino por la satisfacción de las necesidades de la población y que eso además hay que, hacerlo, hay que intentar hacerlo con una planificación de la economía que sea racional y responda a esos, a esos intereses. ¿no? Una tercera, una tercera enseñanza que creo que también tiene, tiene interés es que y que las aportaciones que se han realizado estos años también ha puesto de manifiesto es que tal vez convenga matizar esa acusación a veces taxativa que se ha hecho sobre el carácter productivista e insensible de, de, de algunos de los clásicos en concreto de Marx respecto de los, las cuestiones ambientales. Y digo esto porque ya desde los años, principios de los 80, el análisis que hizo Manuel Saristán de los textos de Mars, a pesar de los pasos en que uno se puede encontrar con, efectivamente, eh, brotes o un optimismo productivista en carmas innegable, también es cierto la existencia de atisbos ecológicos notables. ¿no? Después, algunos autores, como John Bellamy Foster o Paul Barquet, han sostenido con argumentos, atendibles, en cierta medida, la existencia de algo más que atisbos. ¿no? Por ejemplo, en Marx ya podemos encontrar una original utilización del concepto de metabolismo entre la sociedad y la naturaleza, como el sustrato biofísico de las actividades de producción y la necesidad de que el socialismo aparezca como una gestión racional de ese metabolismo entre la sociedad y la naturaleza como también nos encontramos en más la reflexión sobre la fractura metabólica que se produce como consecuencia de la moderna agricultura y de la, de, y de la degradación de las relaciones campo-ciudad. Muchas de estas cosas están negro sobre blanco en el capital y en, varios cuadernos de, y en varios de sus cuadernos de trabajo. Pero no voy a entrar aquí sin embargo en el debate sobre si son atisbos o algo más, o sobre si la preocupación de Marx por la alienación de la especie humana respecto de la naturaleza fue una condición previa para pensar la alienación del ser humano respecto del trabajo. Simplemente quería al menos mostrar la necesidad de equilibrar el juicio ya en 2017 y diferenciar aportaciones sensatas de, de Karl Marx a veces también, ciertamente, contradictorias, de las afirmaciones realizadas por el resto de la tradición que ha pensado con Karl Marx y que a veces no ha dicho cosas similares a las que, que el pensador alemán, eh, en las que el pensador alemán estaba, estaba sobre las que estaba reflexionando. ¿no? Entonces, simplemente un, un, un matiz. En en cuarto lugar, una cuarta enseñanza, y ya que estamos celebrando el centenario de la Revolución Rusa, tal vez tenga interés recordar brevemente otro curioso episodio histórico que muestra cómo las relaciones ecología y socialismo a veces deparan curiosas sorpresas. ¿no? Fijaos, aunque no lo parezca, en los albores de la Revolución, de la revolución Bolchevique, las preocupaciones científico-ecológicas también tuvieron su espacio. Un espacio que fue descubierto en un excelente trabajo por Douglas Wiener en 1988 y que Daniel Tanugo ha resumido estos hallazgos y que Daniel Tanugo eh, se ha preocupado por resumir eh, recientemente y además con, con muy buen tino. ¿no? Decía Daniel Tanugo resumiendo estos hallazgos de Douglas Wiener. 6 de enero de 1919. La guerra civil está en su apogeo. Las tropas blancas del almirante Kolchak han franqueado los Urales y progresan hacia Moscú. La porción del territorio controlada por los rojos se reduce progresivamente. Los soviets están en peligro de muerte. Sin embargo, en su oficina del Kremlin, Lenin se toma tiempo para debatir sobre la protección de la naturaleza. Lo que decidió Lenin en aquella reunión fue acceder a una petición de un ingeniero agrónomo llamado Podiapolsky que solicitaba el apoyo para crear una reserva natural integral en el delta del Volga y todo ello dentro de una estrategia general de conservación de los recursos y de las riquezas naturales de hecho la del delta del boga fue la primera reserva natural del mundo y diez años más tarde las reservas naturales el territorio de las reservas naturales en, en la unión soviética alcanzaba los 40.000 kilómetros cuadrados que es un poco menos de la extensión de, de España ¿no? dedicadas expresamente a la conservación y a la investigación en ciencia en ciencia ecológica Claro, como en otras ocasiones la llegada del estalinismo de y, y la visión cortoplacista en el uso de los recursos acabó tanto con los ecólogos, literalmente, como con la estrategia de conservación, con las dos cosas. ¿no? En todo caso, conviene atender a lo que dice Daniel Tanugo y recordar que los bolcheviques no eran ciertamente ecosocialistas van la letra, lo que no impide que el diablo, entre comillas, Lenin, en plena guerra civil, encontrar algunas horas de entrevista para comenzar a esbozar... ...una política que hubiera podido cambiar el curso de la historia... ...de las relaciones entre la humanidad y la naturaleza. Es decir, otra ocasión perdida. ¿no? Bien, creo que este caso de Lenin es un ejemplo... ...de que en ocasiones de emergencia, y estamos en ocasiones de emergencia... ...incluso las indudables prioridades también son debatibles... ...y pueden ser discutibles. En fin... Tanto, que, tanto por, por el lado de que han existido algunas aportaciones de los clásicos interesantes, como por el, el lado de las contribuciones contemporáneas que he mencionado anteriormente, sí que tenemos mimbres interesantes para estrechar con fuerte nudo el lazo rojo y el lazo verde, y también, como luego diré, el morado, de esa tradición emancipatoria, y... Creo que estamos en disposición de pensar algunas de las estrategias ecosocialistas para, para lograr esa, esa sociedad más justa, más ecológicamente sostenible y también más eficiente económicamente. ¿Cuáles son esas estrategias? Y ya voy con la segunda parte de mi intervención. Pues bien, cuando uno se pone a pensar las estrategias, ...en este contexto que, que he marcado antes... ...por estrechar lazos... ...uno se encuentra con una... ...la verdad con una sensación bastante contradictoria... ...por un lado... ...observa lo poco que hemos avanzado en la mayoría social... ...desde que por ejemplo... ...Manuel Sacristán se planteara ya en el año 79... ...las cuestiones básicas... ...estas cuestiones básicas... ...con la creación de la revista Mientras tanto... ...de hecho la revista Mientras tanto... ...incluía tres colores... ...el rojo el verde y el violetas sobre un fondo blanco que representaba el pacifismo o el antimilitarismo. Pero por otra parte, también hay que hacer notar que, o hay que dejar constancia, de que a pesar de que todavía somos minoría socialmente, se trata de una minoría que va creciendo y que cada vez está mejor informada y mejor pertrechada intelectualmente. Así pues, la pregunta es, entonces, ¿puede existir ¿Una transición a un socialismo que sea económicamente viable, democrático, justo socialmente y ecológicamente sostenible? Pues para responder positivamente deberíamos por lo menos de tener en cuenta dos elementos, uno intelectual y otro histórico. El intelectual tiene que ver con que este socialismo ecológicamente fundamentado y también feministamente fundamentado necesitaría beber al menos de tres fuentes, de tres enfoques o tres fuentes intelectuales, en primer lugar debería de beber de las aportaciones de la economía ecológica, debería de beber de las aportaciones de la economía feminista y debería beber también de las aportaciones de la economía marxista, como mínimo, como mínimo. ¿por qué? pues porque responder con buen juicio y buenas políticas a la triple explotación laboral de la mujer y de la naturaleza exige precisamente ese tipo de, eh, de planteamiento. De hecho, en los últimos años se han dado pasos importantes por estrechar lazos entre estos tres enfoques teóricos, porque hay algunos asuntos sobre los que coinciden y yo, en esta parte, soy eh, moderadamente, moderadamente optimista. Luego, si queréis, sobre algunos de los ...puntos en, en, en, en diálogo entre, entre economía feminista, economía ecológica, marxismo, etcétera. podemos abundar en el, en el, en el debate. Bueno, esto sería entonces el, el elemento intelectual y luego estaría el, el, el asunto histórico. Y el asunto histórico es, es muy relevante, porque por primera vez en la actualidad, mira, todas las transiciones de sistema económico... Eh, eh, ...históricamente se han saldado con mayor eh, consumo de energía y materiales per cápita... Y total, en términos per cápita y en términos totales. Es decir, el paso desde, los, desde el nomadismo a la, las sociedades agrarias, de las sociedades agrarias a las sociedades industriales, pues eso se ha saltado en general siempre con mayor uso de energía y de materiales, mayor uso de los recursos. Ahora estamos en un escenario en el cual, por primera vez en la historia, nos enfrentamos al caso opuesto. Es decir, lo que sabemos es que la transición en el futuro se va a enfrentar con un escenario de menor disponibilidad de recursos. Tenemos hechos ya bastante eh, demostrados desde el punto de vista de los recursos energéticos, con episodios como el vamos, con acontecimientos como el picoil, y también desde el punto de vista del cambio climático, es decir, por aparte de los residuos, porque daos cuenta que si hemos quemado la mitad, si quemando la mitad de los, re, de los recursos energéticos si hemos provocado un, un problema de calentamiento climático, eh, merece la pena o es una decisión racional quemar la otra mitad. ¿En qué escenario estaríamos quemando la otra, la otra mitad? ¿no? Entonces, creo que esto es, muy, esto es muy relevante. Es decir, que cualquier estrategia de transición no se va a enfrentar a un escenario de mayor disponibilidad de recursos, sino que se va a enfrentar a un escenario de menor disponibilidad de recursos. Y por tanto, va a haber que gestionar esa reducción. Y cómo gestionar esa reducción resultará bastante clave. Es decir, que no es solo una cuestión de redistribuir más equitativamente los recursos, sino de redistribuir más equitativamente los recursos, unos recursos que van a ser seguramente decrecientes. ¿Y cómo hacer esto? ¿Qué políticas utilizar entonces desde una perspectiva ecosocialista para avanzar? Pues en primer lugar creo que hay que tener claros los objetivos, las estrategias y los instrumentos. Y iré un poco... Relativamente rápido en esto. Los objetivos, pues claramente satisfacer las necesidades de la población y promover ese bienestar seguramente entendido como lo hacía Manfred Lins como una combinación de bienes, de tiempo y de relaciones. Y en, ese, en la promoción de ese objetivo, en este contexto de límites y de deterioro ecológico a nivel planetario, no es una buena solución el crecimiento económico, porque es aumentar la producción de bienes y servicios en un contexto de limitaciones y de costes ambientales crecientes. Tampoco es solución el optimismo tecnológico, porque tiene con, consecuencias contraproducentes, como el efecto rebote y algunas otras cosas sobre las que luego podemos eh, hablar. Y... Entonces, si no es posible aumentar el tamaño de la tarta y el optimismo tecnológico tiene sus contraindicaciones, lo único que nos queda es que lo que produzcamos lo redistribuyamos mejor sabiendo que nuestra capacidad de producción seguramente va a ser declinante. ¿no? Conclusión, tenemos que replantear qué producimos, y esto es muy importante, para un proyecto ecosocialista, qué producimos, cómo producimos entonces y para quién producimos. Porque no estamos en una hipótesis de abundancia, no estamos en una hipótesis de recursos irrestrictos. ¿Cómo hacerlo? Con tres ideas clave, que sería para mí lo más relevante. La primera idea sería manejar una idea de, de límite, es decir, tomarnos en serio la noción de límite para tomarnos a su vez en serio el objetivo de la sostenibilidad. Segunda idea, una idea de igualdad. Entre otras cosas, al margen del valor intrínseco que tiene, valor moral que tiene intrínsecamente la igualdad, creo que, en general, las sociedades más igualitarias son sociedades que disfrutan de mayor bienestar y, si queréis, entre comillas, más, fiel, más felices. ¿no? Por tanto, es un, una idea a perseguir. Y, en tercer lugar, la democracia económica. Porque si algo nos ha demostrado también en las últimas décadas, la reflexión de las últimas décadas, es que hay una incompatibilidad entre capitalismo y democracia ¿por qué hay una incompatibilidad entre capitalismo y democracia? pues básicamente desde el punto de vista económico por dos razones fijaros si la capacidad para producir bienes y servicios es decir los, los medios que se utilizan para producir esos, esos bienes y servicios. Si esa capacidad no está equitativamente distribuida y por tanto sabemos que está concentrada en pocas manos y a la vez la capacidad para apropiarse de las rentas y el excedente y los recursos que genera esa producción tampoco está, producido, está eh, repartido equitativamente, eso quiere decir que hay algunos agentes, algunas personas que tienen más capacidad que otras para decidir sobre qué se produce, cómo se produce y para quién se produce. Y un sistema que se caracteriza por eso es un sistema claramente incompatible con la democracia. Entonces, si eso es así y el capitalismo claramente es un sistema incompatible con la democracia, porque qué, qué se invierte, cómo se invierte y para qué se invierte y qué se produce, cómo se produce y para quién se produce, eso lo, deci lo deciden básicamente, una parte importante de ello, el ámbito privado y dentro del ámbito privado, personas y agentes concretos. ¿no? Desde el punto de vista de las políticas, de los objetivos, si queréis, más secundarios en este contexto, voy a decir dos cosas. Eh, la primera es que, claramente, en una estrategia ecosocialista e informados por la economía ecológica, la economía feminista y la economía feminista, tendríamos que prescindir del Producto Interior Bruto como indicador u objetivo de política económica porque no mide bien el, el, el bienestar. De eso lo sabemos. Es decir, no, no voy a entrar en ello, pero es un mal indicador para medir el bienestar. Y si entonces, si no nos preocupa el bienestar, pues tendremos que utilizar buenos indicadores. Y como a la vez eh, estamos en un contexto de límites ecológicos y de deterioro ambiental grave, y en un contexto de reducción, los objetivos no pueden ser ampliar sino los objetivos tendrían que ser reducir y el objetivo de reducir tendría que ser reducir la huella ecológica, reducir nuestros requerimientos totales de materiales, reducir la desigualdad y entonces tendríamos que tener como objetivo reducir por ejemplo el valor del índice de Gini Mantener un gasto social que es el que, por ejemplo, satisface necesidades que consideramos básicas, claro. imaginad una política económica con estos objetivos. Pues seguramente los resultados que se obtendrían de esa política económica serían muy diferentes a los resultados que estamos obteniendo de una política económica que pone el producto interior bruto como objetivo fundamental. Y para ello, eh, afortunadamente, sabemos hacer muchas muchas cosas eh, técnicamente voy a ir un poco más más rápido, técnicamente sabemos hacer muchas cosas, esto no es un problema fundamentalmente técnico sino que como luego veréis es un problema fundamentalmente político es decir, sabemos hacer cosas en el ámbito de la, de la sostenibilidad, sabemos hacer cosas en el ámbito de la igualdad y sabemos hacer cosas en el ámbito de la democracia económica esas tres ideas claves de ese proyecto ecosocialista que os estaba comentando por ejemplo, en el ámbito de la sostenibilidad sabemos cómo reducir los márgenes de despilfarro, cómo acometer políticas de gestión de la demanda en el uso del agua, la energía, los materiales, cómo ...empezar a poner en marcha un modelo energético eh, renovable... ...cómo cambiar la forma en que nos alimentamos... ...hacia patrones más... ...que fomenten más la agricultura ecológica... o ...la agroecología... ...es decir, sabemos técnicamente... ...sabemos hacer bastantes cosas... ...no es un problema no es un problema político... ...en el ámbito de la, de la igualdad... ...también sabemos hacer bastantes cosas... ...para reducir las desigualdades... ...sabemos cómo deberíamos de repartir mejor... O re, ...repartir mejor la renta... ...con reformas fiscales y ecológicas importantes... ...cómo repartir también el trabajo y los tiempos... ...y en esto tiene mucho que ver también la alianza que se pueda que se pueda plantear con, con el ecofeminismo porque el trabajo social es mucho más allá o, o, digamos supera con mucho lo que es la parte del empleo que es el trabajo remunerado etcétera y en, la, en el caso de la democracia económica también sabemos hacer muchas cosas tal vez fijaros es sorprendente que y esto lo han puesto de relieve, de, de relieve los, los, los economistas y pensadores que han que han reflexionado sobre modelos de socialismo democrático no tiene mucho sentido que Tengamos claro que en el ámbito político cada persona eh, tiene un voto y en pura teoría, en pura teoría tenemos igualdad de, de condiciones para, para decidir y que esos derechos políticos básicos se cancelen cuan, cuando uno llega a la puerta del puesto de trabajo o a la fábrica. ¿no? Ya ahí la capacidad de decisión sobre cuestiones muy importantes desaparece y eso lo hemos seguido manteniendo sin, sin, apenas, eh, sin apenas contestación. ¿no? Sabemos cómo tendríamos que plantear un sistema financiero que nos permitiera tener recursos para esa transición, cómo ganar soberanía monetaria, monetaria y financiera. Todo esto son, no, no, tengo aquí varias, varias medidas, luego podemos en el, en el, en el debate... A, profundizar en ellas, pero en cualquier caso, todas ellas son medidas que plantean recortar el núcleo duro de poder del sistema del sistema económico. Y esto no va a ser sencillo, porque el propio sistema económico se va a defender y va a haber que gestionar los conflictos. ¿no? Y ya quisiera terminar con eh, un asunto que creo yo que va a intentar combinar dos aspectos que a veces no somos capaces de combinar eh, de manera fructífera Fijaros todas estas medidas algunas de las que os he planteado y, algunas, y otras más parten de la base de que los asuntos sociales gordos no se resuelven solo a través de cambios individuales porque no son simplemente una cuestión de responsabilidad de cada uno o cada una, es decir, el capitalismo está muy interesado en culpabilizarnos de la situación que ...que estamos viviendo y al culpabilizarnos a la vez lanzarnos el mensaje... ...de que esto sería de otra manera si individualmente eh, cambiáramos. Bueno, pues no. Hace falta actuar sobre las estructuras que reproducen los patrones de injusticia... ...insostenibilidad e ineficiencia y actuar políticamente. Ahora bien, dicho esto... Y esto es muy relevante. Dicho esto, sería necio despreciar el hecho de que, la, de que la sociedad a la que aspiramos sería mucho más fácil de conseguir si reforzamos las convicciones profundas de cada uno y de cada una en que vivir de otra manera también merece la pena. En 1999, Enrique Tello, otro ecosocialista, también discípulo de Manuel Sacristán, escribió un bello texto titulado precisamente «El socialismo de cada día». Y en ese texto, Enrique Tello recordaba lo siguiente. El socialismo es algo más que un asunto meramente económico, que deba discurrir tras las paredes de las empresas privadas o públicas. También tiene que ver con nuestras ciudades, nuestras calles, nuestras plazas y zonas verdes, con nuestro barrio y los centros culturales que frecuentamos, los cines, los teatros a los que acudimos, los conciertos que escuchamos. Tiene mucho, muchísimo que ver con la manera en cómo vivimos, consumimos, viajamos y disfrutamos fuera de la esfera en la que hoy confinamos la producción de bienes y servicios. Pero también tiene que ver con una profunda democratización fuera y dentro de las autoritarias empresas jerarquizadas, capitalistas, que intentan alcanzar únicamente el beneficio privado de unos pocos. Ese podría ser otro de los significados del socialismo de cada día. No solo para los fines de semana o las vacaciones. Un socialismo que logre hacernos amar los lunes, o por lo menos que lo intente. Tiene razón Enric Tello, entre las estructuras y la cotidianidad, ahí nos lo jugamos todo. Y obviamente ese socialismo de cada día está impregnado también del mejor feminismo y de paciencia para el largo recorrido que nos toca hacer. El temple de los nuevos ecosocialistas de cada día, sugiere de nuevo Enrique Tello, debe ser la perseverancia y la tozudez. La vida diaria está hecha de un montón de transacciones, renuncias, paños calientes y compensaciones. Me parece característico de la sabiduría femenina esa capacidad suya para dar una orientación y un sentido a tal sucesión de mediaciones el socialismo de cada día debe aprender esa estrategia paciente que sabe tomarse el tiempo necesario para desgastar a las piedras lamentablemente en 2017 el tiempo es uno de los recursos más escasos que tenemos pero ya termino y lo quisiera hacer recordando un verso que anuda con fuerte lazo creo yo los hilos rojo verde y violeta de ese ecosocialismo lo escribió Vladimir Mayakovsky, un poeta, un poeta de esa revolución de la que ahora se cumple un siglo. Era su exhortación a los pobres y mendigos para hacer frente a la impotencia. Y ese verso decía, acariciad a los gatos, hay que aprovechar la energía eléctrica que se acumula en estos animales. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo también quiero agradecer la, la invitación, es un gusto poder estar aquí, compartir la mesa con Óscar con y poder estar en este espacio con vosotros y vosotras ¿no? yo voy a lanzar un conjunto de, de reflexiones más centradas en la parte en la parte ecofeminista pero también en diálogo con esa dimensión ecosocialista sobre la que ha abundado Oscar y lo voy a hacer no tanto centrada en, el, en la parte más eh, de, de la transición del cambio, de la crítica a la ortodoxia económica y, y una búsqueda de heterodoxia compartida, ¿no? sino desde una reflexión quizás más cultural, más antropológica antropológica. Eh, pero que creo que en cualquier caso es eh, complementaria y que eh, creo que enlaza muy bien y dialoga muy bien con las cosas que ha planteado Oscar no y quizás también eh, interpele o matice matice alguna eh, empezar planteando lo que es el ecofeminismo por si alguna persona no estáis familiarizadas con, con el término ¿no? ecofeminismo es una corriente de pensamiento y un movimiento social eh, la primera vez que se usa el término es en el año 1974 lo hace françoise dobon eh, eh, y recoge toda una tradición de pensamiento que sí que tiene que es variable, que es múltiple que es diversa, podemos hablar más de ecofeminismos y luego mencionaremos como dos importantes ramas, ¿no? yo me situaré en una de ellas eh, pero todos los ecofeminismos lo que vienen a poner de manifiesto es que existe una íntima relación entre la degradación de la naturaleza, entre la destrucción de la naturaleza y la subordinación de las mujeres en las sociedades patriarcales ¿no? de alguna manera todos los ecofeminismos coinciden al plan que los seres humanos vivimos obviamente encarnados en cuerpos que deben de alimentarse, que deben nutrirse, que excretan, que viven, que mueren, que envejecen eh, y estos cuerpos a su vez están insertos en la naturaleza, es decir, lo solemos eh, plantear, yo lo aprendí de Jorge, con la formulación de que somos seres ecodependientes e interdependientes. ¿no? Pues bien, la cultura occidental fundamentalmente y las prácticas, políticas, económicas, culturales que se han derivado de este marco cultural y que se han hecho, insisto, hegemónicas de alguna manera se han desarrollado como si las personas y las sociedades pudieran vivir ajenas a la corporeidad y ajenas a la inserción en la naturaleza ¿no? y lo que resulta es que solamente es posible vivir de forma ficticia, ajenos y ajenas a la ecodependencia y a la interdependencia en la medida en la que haya sujetos, funciones y tareas invisibilizadas y desvalorizadas que se encarguen de atender este marco de relaciones insoslayables y las cuales no se puede vivir, pero no las haga visible y no las valore. ¿no? De alguna manera aquí eh, eh, el, el ecofeminismo, todos los ecofeminismos coinciden en señalar, y en esto empiezan eh, a coincidir obviamente con las propuestas ecosocialistas en parte, con las reflexiones ecosocialistas en cómo hemos conformado una cultura dominante que vive ajena a los límites y a la complejidad de los ecosistemas pero también ajena a la inmanencia y a la vulnerabilidad de cada vida humana en solitario ¿no? de alguna forma esa invisibilización esa distancia entre esa consideración que es antropológicamente insoslayable marca de alguna manera la crítica digamos que hacen los ecofeminismos eh, hay como dos grandes ramas dicho de una manera ...súper simplificada, porque luego hay muchísimas conexiones entre estas ramas, hay como dos grandes ramas dentro del ecofeminismo. Una rama que se denomina ecofeminismo clásico y es esencialista, que viene a defender que de alguna manera las mujeres por esencia, por su capacidad de dar la vida, están más, ligadas, están más ligadas a la naturaleza y son por tanto más capaces de comprender los procesos que sostienen la vida, este ecofeminismo es absolutamente crítico con la masculinidad y en algunos casos no solo con la construcción de la masculinidad hegemónica sino también con el propio hombre esencialmente ¿no? es un ecofeminismo eh, que de alguna manera eh, reclama una feminidad salvaje eh, que se tiene una importante mirada mística eh, y que desde ese punto eh, bueno pues eh, reconduce o reflexiona sobre el marco de relaciones entre las personas y la naturaleza hay una segunda rama que es la rama constructivista eh, que parte del hecho de que si las mujeres de alguna manera están estamos más próximas a comprender los procesos de sostenibilidad de la vida no es tanto por esencia no es tanto por genética sino básicamente por el rol que la división sexual del trabajo propia de las sociedades patriarcales ha obligado a jugar. Por tanto, es un ecofeminismo que de alguna manera no renuncia, no denuncia al hombre como, como ser masculino, sino que de alguna manera lo que sí denuncia son las construcciones y el ejercicio de poder que se hacen esas construcciones de género. ¿no? Yo me encuentro muy cómoda en esta segunda Mirada ecofeminista, eh, me encuentro muy incómoda dentro de la primera, aunque por ello... No deje de reconocer las importantes aportaciones activistas y militantes que montones de mujeres, sobre todo en otros lugares, en países de la periferia, que beben de esas visiones también que emanan de una concepción mucho más biocéntrica en general de la vida, están llevando a cabo. Y me refiero, por ejemplo, luchas en la India, en África, en América Latina, de mujeres que se perciben como más esencialmente conectadas a la tierra, pero que están desarrollando unas luchas contra las empresas transnacionales. Nacionales, eh, la acumulación por desposesión brutal que están sufriendo, que yo creo que desde luego si desde una visión constructivista tuviéramos que articular esa resistencia probablemente haríamos cosas bastante parecidas, ¿no? pero epistemológicamente me siento mucho más cómoda con la segunda aproximación vamos me siento plenamente cómoda con la segunda y muy incómoda con la primera ¿no? y creo además que esta segunda es la que tiene la posibilidad de dialogar de una forma fructífera con el, con el ecosocialismo y con otras visiones emancipadoras ¿no? eh, de alguna manera todos los ecofeminismos eh, sitúan como pecado original de la cultura occidental sitúan como gran problema en este modelo que se ha desarrollado en contra de la naturaleza, pero también en contra de las dinámicas y de las relaciones que permiten sostener la vida humana, lo sitúan en lo que Jorge denominaba, o en un, en un texto, un, el enorme abismo ontológico que la cultura occidental ha establecido entre las personas y su cultura y la naturaleza. Somos procedemos de un marco cultural que es prácticamente el único que ha establecido una tremenda pared, una enorme división entre lo que somos como cultura, lo que somos como personas eh, y, la propia, y la propia naturaleza. ¿no? Y esa división de alguna manera se puede rastrear históricamente y ha cristalizado y está presente en una buena parte digamos, de nuestro conocimiento hegemónico económico, pero también político y en muchos de los rasgos culturales de nuestra de nuestra sociedad no eh, podemos encontrar si rastreando en una aproximación desde luego nada rigurosa y que da enormes saltos en el tiempo y muy, muy limitada, podemos encontrar estos, estos rasgos de división y esta cristalización pues desde la formulación de los famosos dualismos platónicos. ¿no? Esta división que Platón establece entre las personas y la naturaleza, que establece también entre la mente y el cuerpo, que de alguna manera asigna o dota de la capacidad humana a las personas en la medida en la que puedan pensar de forma independiente a su encarnación en un cuerpo o a su inserción dentro de la, de la naturaleza. ¿no? Esa mente, dice Platón, esa mente ese el logos que ordena el mundo y que ordena y tiene que someter y controlar a una naturaleza y a un cuerpo esencialmente caótico y desordenado. ¿no? Bueno, esa visión dual que parece enraizada dentro de la filosofía también queda eh, encriptada y queda cristalizada en algunas de las prácticas políticas de las que tanto hemos aprendido y que tenemos que seguir aprendiendo ¿no? por ejemplo la propia democracia ateniense de la que hemos aprendido tanto establece ya una noción de ciudadano en la que el ciudadano es esa persona aislada de la tierra y aislada de su propio cuerpo y el de otras personas en la medida en la que hay otros sujetos que no tienen condición de ciudadanía como son las mujeres y los esclavos que se ocupan de sostener esas relaciones de codependencia e interdependencia y fabricar tiempo para que haya un ciudadano que en el ámbito público es capaz de deliberar y tomar decisiones sobre la vida en común mientras que hay otros espacios el espacio por ejemplo doméstico que no participa en esa toma de decisiones pero que sí sostiene esos vínculos que permiten mantener la vida, ¿no? Se establece, hay un nuevo dualismo que incorpora y acompaña de alguna manera al que se establece entre la mente y el cuerpo la razón y la naturaleza por ejemplo que es el que separa ese ámbito público de decisión de ese ámbito doméstico, ese ámbito privado en el que sin embargo se sostiene la vida, se sostiene esa corporeidad y se sostienen esa inserción las relaciones de inserción con la naturaleza, ¿no? nos lo volvemos a encontrar y paso muy por encima dentro de la concepción androcéntrica judeocristiana a pesar de que en todos estos espacios, dentro de la propia, por ejemplo cuando tú aportaciones de la teología también encuentran atisbos y esbozos de otras interpretaciones diferentes que se incorporan en la naturaleza, eh, pero estoy hablando fundamentalmente de la, de la mirada hegemónica que nos ha llegado y que ha construido poder y ha cristalizado estas miradas ¿no? posteriormente en el periodo de la modernidad nos encontramos que pensadores por ejemplo como Descartes o Bacon profundizan, amplifican y dan carta de naturaleza filosófica y científica también a esta división que se establece entre la naturaleza y la cultura no esa naturaleza a la que ya se formula explícitamente que hay que dominar y someter en eh, explícitamente los propios textos escritos por estos autores no una autora ecofeminista como val plan Habla, de una forma muy gráfica, me parece a mí, del de despellejamiento del ser humano que realiza Descartes en su formulación, ¿no?, dejando el yo, dice ella, reducido a una pura conciencia descarnada, es decir, dejando el yo reducido a algo separado del cuerpo y desvinculado de esa tierra y de esa naturaleza, ¿no?, nos encontramos también si rastreamos eh, cómo cristaliza también dentro de una parte de la ilustración digo de una parte de la ilustración porque hay también dentro de la propia ilustración montones de pensadores y también pensadoras que de alguna manera eh, son críticos y de alguna manera tienen una mirada heterodoxa se me ocurre ahora mismo pues por ejemplo desde Montaigne hasta algunas pensadoras que estaban en los salones eh, eh, de mujeres eh, que pensaban en la ilustración que por ejemplo son de las primeras que se mueven en contra de la vivisección animal como método de investigación ¿no? pero la ilustración en su proyecto hegemónico la ilustración que triunfa y se hace hegemónica eh, también insiste en la autocentralidad del humano y entiende lo humano como ese algo abstracto, desvinculado de la tierra y desvinculado del cuerpo de otros ¿no? y lo vemos de una forma muy clara en el propio concepto de progreso un concepto de progreso que de alguna manera ha alimentado o ha sostenido teóricamente una buena parte del avance tecnocientífico, palabra tótem que ha servido también para profundizar muchas de estas dinámicas de destrucción y que básicamente tiene tres elementos de emancipación ¿no? se considera progreso en un momento determinado, insisto, de forma mayoritaria, a esa triple emancipación, que es lo que es emanciparte de la naturaleza a través de la tecnología, de la tecnociencia y del propio modelo capitalista eh, desvincularte de tu propio cuerpo, porque hay otras personas que se ocupan de mantenerlo y desvincularte de alguna manera manera del cuerpo de otros porque de tu descendencia o de tu ascendencia se ocupan también otras personas que no eres tú, me refiero con el tú a ese sujeto abstracto que sí que puede mantenerse de alguna manera en ese espacio público desvinculado de toda esta dimensión material que comentábamos, ¿no? La vuelta de tuerca la dan la triple palanca que conforman el capitalismo la tecnociencia y la disponibilidad en un momento determinado de energía fósil que permite aumentar la escala de la intervención y la escala de la utilización eh, de la tierra y de amplificación, digamos, de esta dinámica expansiva de una forma eh, impresionante, ¿no? De una forma exponencial. Dentro también del propio capitalismo alimentan y se abren nuevas divisiones, ¿no? Se alimenta la ficción de ese homo economicus, ese sujeto independiente, autónomo, que concurre a los mercados y quedándose de codazos con quien tiene alrededor, luchando por su propio egoísmo, por satisfacer su propio deseo, se supone que en ese marco de mercado eh, en, se encuentra un equilibrio general, ¿no? Pero de alguna manera la ficción del homo economicus eh, nos la encontramos ahí bien, bien centrada. Este capitalismo, tecnociencia en este marco cultural que estamos comentando, pues es el que permite de alguna manera establecer un paradigma económico que corta, como diría eh, José Manuel Naredo, corta el cordón umbilical con la materialidad de la vida, con la materialidad de la tierra ¿no? y establece nuevas divisiones, nuevos dualismos. Ese dualismo en lo que se llama producción, que es lo que tiene visibilidad dentro del marco económico y la reproducción, que es lo que queda encerrado dentro de la esfera doméstica. Esa división también entre lo que denominamos trabajo, que como señalaba Oscar, es solamente o queda reducido al empleo, a lo que tiene remuneración, despreciando toda la cantidad ingente de tareas y mediaciones sociales que hace falta para sostener cotidianamente la vida invisibilizándolas o incluso esa división que se establece entre las personas que consideramos autónomas e independientes, que son reducidas a aquellas personas que tienen salario y autonomía económica y las personas dependientes, que son todas, pero de alguna manera se considera dependiente solamente al que no tiene salario y es más se patologiza enormemente la dependencia como si y la interdependencia o el hecho de que en algunos momentos, sobre todo del ciclo vital, todos y todas vayamos a ser dependientes, no fuera un hecho antropológico absolutamente inevitable ¿no? Bueno, este recorrido incompleto, rápido y somero, eh, que vamos haciendo de cómo cristaliza, digamos esta división entre la naturaleza y los cuerpos eh, y la cultura y la forma de organizar la vida, eh, a lo que nos lleva es a que quizás podríamos considerar que lo que se ha considerado desarrollo o progreso, en términos antropológicos ha sido como una especie de proceso o de intento de fuga permanente y simbólica de los seres humanos de la naturaleza y de los cuerpos. Una fuga permanente eh, que de alguna manera eh, se ha podido sostener durante algún tiempo gracias a que existe una sociedad patriarcal en la que hay sujetos invisibilizados que sostienen las relaciones de codependencia y gracias también a que durante algún tiempo se ha podido sostener una ficción de crecimiento económico y de expansión que ahora empieza a hacer aguas por los motivos que señalaba antes Oscar ¿no? el problema es que si por aquí van la tierra y los cuerpos y elevándose por encima ha ido el concepto de desarrollo hegemónico podríamos decir que en ese punto de máximo despegue, en ese punto de máxima separación, es cuando se conforman algunas teorías económicas como es la teoría económica dominante es cuando se conforman las propias nociones de derechos que a veces son derechos puramente individualizados y no consideran esas dimensiones ni aterrizadas ni, ni relacionales, es cuando se conforma la noción de progreso, es cuando se conforman nociones como las de bienestar, ¿no? por tanto caminar hacia una propuesta que pueda ser emancipatoria y que de alguna manera incorpore ese hilo rojo verde y violeta requiere y suele decir Emilio Santiago una especie de aterrizaje forzoso de la vida de la política y de la cultura en la tierra y en los cuerpos no tomar noción y tomar conciencia radical de que los límites y la vulnerabilidad de cada vida humana en solitario no son problemas a batir, sino que son condiciones inmanentes y condiciones absolutamente inherentes de, de vida. ¿no? Desde mi punto de vista y compartiendo lo que señalaba Oscar de todos esos atisbos o más que atisbos que podemos encontrar, por ejemplo, en pensadores como Marx, eh, yo creo que hay también un elemento de cómo se ha desarrollado, es decir, lo que podría ser el régimen que se ha desarrollado a partir de lo que han sido las utopías emancipatorias, eh, que también bebe de todo este concepto, de toda esta separación. Es decir, en buena medida, las utopías socialistas, también algunas dimensiones de las utopías anarquistas, han bebido de algunas, de, de esta separación, de este divorcio, y también a veces de este intento de fuga de los cuerpos y de la, y de la tierra, ¿no? y esto hace que a veces esos diálogos haya de alguna manera que recomponerlo hace que se hayan desarrollado prácticas políticas dentro del socialismo yo creo que en esta en esta, en esta línea la incorporación y la reflexión ecosocialista viene a ser una importantísima corrección dentro de lo que ha sido la tradición socialista eh, pero han Establecido también miradas que han conformado formas de organizar la economía, formas de organizar la sociedad que al extremo han podido resultar tan violentas como algunas dimensiones, es decir, no han tenido la escala pero han podido ser, resultar enormemente violentas, sobre todo en toda esta plétora de muchos eh, marxistas que con penosas lecturas desde mi opinión de, de Marx han ido eh, aterrizando y que creo que todavía no está superado, es decir, yo creo que todavía hay una parte bien importante de los colectivos, movimientos, partidos que se autodenominan digamos de este concepto amplio que pueden ser las izquierdas, que en mi opinión, y dicho de una forma coloquial, siguen a por uvas eh, de la inserción en la naturaleza y siguen a por uvas también de, de, de las obligaciones de la corporeidad. ¿no? Este proceso de separación y conformar la vida de esta manera ha sido un proceso extraordinariamente violento extraordinariamente violento. ¿no? Tenemos toda la obra de Harvey que nos habla de la acumulación por desposesión, conocemos y hemos trabajado eh, mucho sobre los procesos coloniales que se y neocoloniales que se siguen plasmando y los y seguimos viendo materializados en la enormidad de conflictos ecosociales que tenemos abiertos en muchos lugares eh, y en esta dinámica extractivista en donde tenemos, ya digo, resistencias armadas en montones de lugares del mundo ya cada vez más también dentro de nuestros propios territorios en, en Europa. ¿no? Y es un proceso violento eh, básicamente porque el hecho de poder vivir como si no se tuviera cuerpo y como si no hubiera límites en la naturaleza es un privilegio que solamente pueden sostener algunas personas a lo largo de un tiempo limitado y que siempre es construido sobre los esfuerzos de otras personas, ¿no? en concreto por ejemplo sobre los esfuerzos de las mujeres y de los pueblos de la periferia, entendiendo periferia en un sentido amplio, puedo hablar de periferia en términos relaciones norte-global-sur-global -global, pero podemos hablar también de nuestros entornos rurales y de cómo se han construido los modelos urbanos también a costa de estos esfuerzos espacios rurales que te nos pillan más cerca. ¿no? Por tanto, eh, de alguna manera esa violencia eh, viene determinada por el hecho de que ese otro, ese otro que sostiene las relaciones, que sostiene cotidianamente la vida, que sostiene sus vínculos, es invisible eh, y hay que dominarlo y sobre él se ejerce violencia física estructural que se simboliza pues en el exterminio en la muerte en la guerra de algunos pueblos y se simboliza también por ejemplo en las violencias machistas y en los asesinatos que estamos viviendo de mujeres que es una dinámica generalizada que se da en muchos lugares del mundo no ese dominio y esa violencia la vemos plasmada en esos procesos no en este sentido Creo que cuando hablamos de acumulación por desposesión, eh, también tendríamos que abrir la cabeza para quizás entender que esa desposesión no solamente la desposesión material la desposesión de renta, la desposesión de servicios públicos, la desposesión de la tierra, sino que hay también una desposesión, digamos de esa capacidad de establecer vínculos de esa capacidad de establecer relaciones que son absolutamente esenciales para sostener la vida ¿no? en buena medida lo que desde el feminismo se ha denominado crisis de cuidados o crisis de reproducción social nombra, digamos esa destrucción de las posibilidades de seguir manteniendo el marco de relaciones que es absolutamente imprescindible para poder sostener la vida cotidiana y generacionalmente. ¿no? ¿Qué aportaciones puede hacer el, el ecofeminismo en ese diálogo, digamos, con, con, con esas miradas ecosocialistas eh, que de alguna manera creo que han matizado de una forma enorme eh, y valiosísima y coincido con Oscar que lamentablemente y aunque van en, en crecimiento permanecen absolutamente minoritarias que han matizado digamos esa mirada más hegemónica de lo que había sido la construcción de la izquierda ¿no? bueno yo creo que los ecofeminismos aportan junto con el ecosocialismo eh, la posibilidad de, eh, de construir esos dualismos y yo creo que de visibilizar la experiencia de las mujeres y su papel de tránsito de puente entre las lógicas de la de la producción y de la reproducción por ejemplo, ese papel de puente que se establece y que permite hacer ver que en realidad no hay una producción y una reproducción, desde mi punto de vista al final todo es reproducción social es decir no es posible que se generen excedentes económicos en términos capitalistas si como precondición no hay producción de vida y esa producción de vida se realiza en la naturaleza y se realiza en espacios que habitualmente están fuera del mercado, digo habitualmente porque cada vez hay más cosas que se empiezan a intentar meter también dentro del mercado ¿no? en segundo lugar creo que el ecofeminismo permite dar condición y visibilidad a la importancia material de los vínculos y de las relaciones no es solamente un tema um, simbólico o un tema eh, que podamos llevar al terreno más emocional, a mí me da un poco de rabia a veces algunos discursos de los cuidados que se llevan a una lógica un poco mística desde mi punto de vista y que obvian o no visibilizan la enorme importancia material que tienen estos vínculos, importancia material tan grande como que no hay vida humana posible sin ellos. ¿no? Eh, creo, y en la línea de lo que decía Oscar, coincidiendo con que el concepto, por ejemplo, la conceptualización de metabolismo social es una enorme aportación analítica y un instrumento central para poder comprender y poder esbozar esas propuestas de cambio, creo también que la, el ecofeminismo aporta luz también a esa conceptualización del metabolismo social, ¿no? planteando no solamente el marco de relaciones entre la naturaleza, sino la complejísima cadena de mediaciones que hay para poder sostenerlo. Es decir, hay en algunas visiones más clásicas que han hablado de metabolismo se ha hablado por ejemplo de las necesidades individuales la nutrición obviamente es una necesidad individual la excreción también pero ni la nutrición ni la excreción se pueden sostener a veces eh, en el tiempo si no hay otras personas alrededor quiero decir que son funciones que a la vez que son individuales y sociales solamente pueden ser sostenidas colectivamente creo también que el ecofeminismo aporta mucho eh, a la hora de pensar un modelo de trabajo o un ...una noción de trabajo que en este momento está en crisis... ...sobre todo en un momento social en el que incluso la izquierda... ...articuló todo el modelo de bienestar de una forma absolutamente empleocéntrica... ...es decir toda la posibilidad de sostener la vida y de crear justicia está centrada alrededor de la posibilidad de tener ingresos y tener renta a través del empleo. Yo creo que la propuesta ecofeminista y sobre todo de la economía feminista eh, también puede aportar luz en ese, en ese sentido. ¿no? Creo también que la mirada feminista eh, puede aportar eh, sobre todo en este caso a un movimiento sindical que desde mi punto de vista debe ser urgentemente revisado y revitalizado ¿no? a la hora de de, por ejemplo, revisar la propia categoría de clase. La categoría de clase es una categoría ciega al género y creo que se amplifica y coge fuerza si en un momento determinado incorporamos también de ese mar, dentro de ese marco de relaciones de producción lo que tiene que ver con lo que aporta con las reflexiones de la economía ecológica. ¿no? Eh, creo que además, eh, como señalaba Oscar, de la cuestión de la igualdad y de la redistribución radical de la riqueza en un marco en el que no podemos fiar el bienestar al crecimiento económico, sino más bien a la reducción de la producción, eh, tenemos que hablar también de la redistribución de las obligaciones. Ser especie... Ser seres vivos comporta obligaciones, las obligaciones de sostener los cuerpos y mantenerlos. Igual que se redistribuye la riqueza, hay que redistribuir las obligaciones del cuidado de los cuerpos. ¿no? Y me parece que es un asunto central. ¿no? Eh, de alguna manera, y coincido con lo que señalaba, señalaba Oscar, necesitamos eh, reformular eh, en torno a las preguntas que él hacía, que producimos, cómo producimos y para quién producimos estos modelos productivos, eh, planteándonos un asunto central ¿no? y es que necesitamos reducir incertidumbre. En el momento en el que estamos ahora con la dinámica de calentamiento global, el pico y todo el planteamiento de la crisis ecológica en su conjunto y de la crisis de reproducción social más otras crisis en la que ahora no tengo tiempo de entrar vivimos en un momento de extremada vulnerabilidad e incertidumbre y digamos que nuestra especie ha sido capaz de reducir incertidumbre precisamente creando lazos más densos precisamente creando comunidad ...vínculos comunitarios que permitieran combatir o reducir esa incertidumbre. A mí me parece que es absolutamente crucial repensar cuáles son los riesgos, dónde tenemos los problemas y qué es la seguridad en este momento. Es decir, eh, seguridad... No es el blindaje de las élites, en mi opinión. Seguridad, obviamente, no es colocar volardos alrededor de aquellas cosas que nos parece que están amenazadas, sino que seguridad, en mi opinión, es empezar a pensar cómo reducir esa incertidumbre galopante que se... Eh, focaliza o que se plasma en una enorme precariedad vital, es decir, en esa seguridad, en esa inseguridad en todas las dimensiones de la vida que tenemos. ¿no? Y ahí, en ese sentido, no voy a repetir algunas de las cosas que ha dicho que ha dicho Óscar, voy a incidir en alguna para enfatizarla. Eh, a mí me parece que el feminismo y en concreto la propuesta, las propuestas ecofeministas en diferentes campos de, de pensamiento ¿no? eh, enfatizan mucho la necesidad de hacer políticas de las vidas cotidianas. En un artículo que escribían hace tiempo eh, José Belver y Oscar Carpintero y que era el epílogo de uno de los informes del World Watch, creo que del 2013, eh, hablaban de la necesidad de establecer políticas de territorios y políticas de tiempos. ¿no? Las políticas de tiempos siempre afectan a la vida cotidiana y en la vida cotidiana es importante porque es el lugar de los malestares y el de los bienestares es el lugar en el que tenemos tiempo para construir la resi las resistencias es también es en el lugar donde nos articulamos cotidianamente para poder eh, conformar digamos las alternativas o la práctica política y por eso eh, la cuestión de la vida cotidiana me parece central ¿no? eh, la superación del entorno doméstico del entorno puramente doméstico eh, entendiendo el entorno doméstico en nuestra sociedad como el entorno de la familia nuclear eh, radiactiva que diría Maya Pérez Orozco ¿no? eh, me parece fundamental para sostener ese, esa, ese cuidado de la, de la vida y digo fundamental porque solamente la dimensión privada de lo doméstico primero, luego si queréis entramos, va a ser físicamente imposible atender de forma individualizada el cuidado de los cuerpos, de toda la gran cantidad de gente mayor que empezamos a tener dentro de nuestras sociedades y por otro, par, por otro lado no sobrepasamos esa dimensión emancipatoria de las mujeres porque no nos olvidemos que la familia y el entorno familiar es como la gran corporación del patriarcado, ¿no? Es el lugar en donde se materializa la desigualdad <tose> de extrema y muchas vi mujeres viven esa parte de violencia central, ¿no? Por tanto para mí reconstruir ese espacio que dado vacío entre lo que es el entorno puramente doméstico y lo que llamamos lo público, ese entorno comunitario, que de alguna manera establezca puentes me parece importante y por eso me parece muy significativa e interesante, aunque todavía no se hayan plasmado en nada es extraordinariamente concreto, algunas de las propuestas que se están haciendo desde eh, entornos municipalistas. ¿no? Es decir, esa reconstrucción de la dinámica comunitaria y barrial que de alguna manera permita eh, construir resiliencia, resistencia y, y resistir frente a problemas importantes que vamos a tener, que se están viendo ya en otros lugares, como es la emergencia de movimientos neofascistas y de movimientos de alguna manera ultraderechistas. ¿no? Eso o lo combativos con relaciones significativas eh, y potentes de apoyo mutuo es complicado poderlo hacer. ¿no? Por eso eh, creo que pensar los servicios sociocomunitarios, Repensar los servicios de salud, entendiendo la salud desde una dimensión integral. Repensar la educación desde, estas, desde estos planteamientos que estamos haciendo es importante. ¿no? Y, y ahí hay ya trabajo hecho y hay propuesta avanzada que creo que la tarea eh, consiste, creo yo, en, en hacer aumentar su, su escala. ¿no? Porque la cuestión de la escala es fundamental. Es decir, a mí me preocupa a veces que cuando nos quedamos en la propuesta muy concreta, muy en el entorno local y muy de la organización que a mí me parece esencial y nada contrapuesta con el espacio de la política pública, ¿no? cuando nos quedamos en esto nos olvidamos a veces de la dimensión de la escalabilidad. Desde luego si la práctica completamente individualista, como decía Oscar en ese texto que leía de, de Barry Commoner eh, no es suficiente, desde luego... Algunas de las cosas que articulamos desde los movimientos sociales tampoco son. Es decir, se produce una cierta elitización de la propuesta en el momento en el que pensamos en algunos marcos propositivos que de ninguna manera son escalables. Yo, por eso me parece que la cuestión de la política pública y la cuestión de la escala es absolutamente fundamental y, y central. ¿no? Eh, voy a ir terminando señalando dos últimas ideas. ¿no? Una es eh, cómo... La propuesta feminista y ecofeminista tiene que llegar también a la organización de los movimientos sociales y a los partidos políticos que pretenden ser transformadores. O sea, yo creo eh, que buena parte de la organización del partido político que conocemos, eh, del que no conocíamos también, porque en muy poquito tiempo lo que era emergente y supuestamente alternativo se ha convertido, en mi opinión, en una fórmula organizativa y, y, y quizás por la velocidad con la que lo ha hecho a veces hasta casi más virulenta, ¿no? Eh, pero el partido político y muchos de los movimientos sociales también están ajenos a toda esta dimensión de las relaciones y de la corporidad y es fundamental que lo hagan. Eh, el socialismo no es obviamente un punto de llegada, no hay un hombre ni una mujer nueva, ni hay una lucha final el socialismo es el proceso y los hombres y las mujeres no somos nuevos somos los de toda la vida con nuestros límites nuestra vulnerabilidad y por tanto me parece que centrar en nuestra práctica política y en la construcción que hacemos toda la cuestión de la importancia de los vínculos y de las relaciones insisto, no estoy hablando de la parte mística de que tengas que sentir paz y amor por los compañeros con los que, que ojalá estaría guay, ¿no? Es mucho más, se, se vive con más felicidad. Sino de darle esa importancia material a todo ese marco de construcción eh, política para poder eh, apuntar una alternativa que realmente sea viable y llegue a algo. Y yo creo que en esa falta de avance mmm, que hemos tenido y en esa falta de conformación de mayorías hay muchos errores también en esta, en esta línea. no Y termino con una reflexión de.. Mmm, que de, es de Santiago Albarrico y a mí me, me encanta en su último libro Ser o no ser un cuerpo él hablaba eh, en uno de los capítulos hace una diferenciación entre la fantasía y la imaginación ¿no? eh, dice que en general eh, el, la dinámica de progreso, lo que hemos llamado desarrollo, lo que hemos llamado bienestar, eh, el mundo tecnológico, es un mundo de fantasía. Es un mundo que se ha construido flotando sobre la realidad material, flotando sobre lo que somos como personas y nuestra vulnerabilidad, y flotando sobre esa eh, tierra con la que se supone que no nos vincula nada. ¿no? Esa fantasía es la que ha permitido de alguna manera articular pues, esa Tecnociencia que se ha convertido en tecnolatría eh, y una economía que crez, que ha pretendido crecer ilusamente al margen de los límites que se planteaban y también una cultura que no conoce límites, no conoce dependencias eh, y... y y que ha acabado conformando todas esas nociones de libertad o de derechos tan individualizados que no nos sirven para responder a los grandes retos que tenemos en este momento. ¿no? Él apuesta por una imaginación, dice él que la fantasía es patriarcal, no porque sea de hombres, sino en el sentido de, de, de estar sostenida sobre esa desvinculación material y apuesta por una imaginación que él llama femenina, una imaginación enraizada en los cuerpos, metida hasta aquí en la tierra, que mire con esfuerzo, que mire con ambición, que mire con voluntad digamos esa necesidad de dar esa, ese proceso de transición y ese proceso de cambio que, que necesitamos ¿no? yo creo que esa separación que él hace entre la fantasía y la, y la imaginación a mí por lo menos me sugiere bastante y me parece, me parece importante yo apostaría por esa imaginación ecosocialista y ecofeminista que nos permita de alguna manera hacer ese, ese camino difícil y plagado de conflictos absolutamente plagado de conflictos eh, que tenemos por, por delante, pero me parece que es absolutamente esencial para poder hacer ese, ese cambio y bueno, con esto agradeceros que me hayáis escuchado y aquí lo dejo. Gracias.